Bueno, bienvenidos nuevamente a Entrevistas con Estereofónica. Hoy es un placer tener a esta banda con nosotros. Una banda que desde 1998 hasta hoy están dando guerra, y literalmente dando guerra. Cuentan con disco de oro en Colombia por ventas, nominaciones a Grammy Latino, ganadores de un montón de premios shock y creadores del festival Viva el Planeta. Creo que con esta introducción ustedes ya saben de quién estoy hablando. Nada más y nada menos que Doctor Crápula y Cassius, bienvenido a Estereofónica. Diego, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Bien, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, pues acá viendo llover un poco, eh, un poco como con todo el asunto del, del, del paro y, y de la reforma y toda esta vuelta que tiene uno un poquito así como medio sacado de onda, pero, pero poniéndole actitud a todo, igual estamos lanzando disco y eso nos tiene felices. Eso es lo que nos tiene acá. Bueno, pero antes, antes de hablar de... Porque tengo en el tintero esas, esas, dos, esas dos cuestiones las vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hablemos, wow. eh, ustedes han tenido un sonido muy característico con profundas raíces en el ska, en el punk, en el escapón. Han pasado por cumbia, reggae, salsa y ahora los han catalogado como rock mestizo. ¿Cómo define Cassius o cómo definiría Cassius el sonido de la banda, doctor? Graf? Uy, es, cada, cada vez se hace más difícil. Como que en algún momento, o sea, hace unos años cuando hicimos el disco animal eh, para mí era rock mestizo ya en este punto ya no sé en qué lugar del sancocho estamos eh, creo que hemos sido y siempre seremos una banda de rock pero somos latinoamericanos y, y estas raíces no sé mejor dicho uno no las puede negar están en la sangre están en nuestra idiosincrasia en nuestra manera de componer y por eso ahora nos salen cumbias nos están saliendo cumbias nos están saliendo merengues, eh, no sé, estamos como en, en un, como buscando otras otras otros lugares a los que no habíamos ido y también volviendo a otros lugares comunes del pasado que, que queríamos recordar. Claro que sí, bueno, entremos en materia entonces, estamos estrenando el décimo trabajo de la banda, se llama Calle Caliente, está recién salidito del horno. Haremos un poquito del proceso de creación de este álbum. ¿Cómo se formó? Ustedes lo hacen de manera colectiva, cada uno trabaja por su cuenta, después lo juntan. ¿Cómo Ajá. funciona ese proceso? Contémosle a la gente un poquito esto. Nosotros desde, desde hace más de 10 años, como más o menos desde el 2008, eh, decidimos que, que la creación de Doctor Crápula iba a ser siempre colectiva para evitarse un pequeño problema que se llama derechos de autor y esos derechos de autor y todas esas cosas que se recolectan por, por ese tipo de, de esas regalías que se generan eh, decidimos que fueran iguales para todos pero de la misma manera todos tenemos que estar en la creación para que se sienta así y así nos quitamos un peso de encima y, no, y dejamos de tener problemas por ese lado y desde ese momento comenzamos a crear siempre en conjunto siempre los cinco y mm, este disco no fue la excepción pero sí cambiaron varias cosas, digamos como el acercamiento hacia la, a la creación. Eh, esta vez fue, nos reunimos los cinco como a ensayar, ya veníamos hablando mucho de, de la temática que, que queríamos manejar con el disco, que era Latinoamérica, queríamos que, que la gente cuando lo escuchara se sintiera en la calle latinoamericana, se sienta lo que uno siente, cuando está en Bogotá, cuando está en México, cuando está en Buenos Aires, en Lima, eh, en Santiago, que sienta como ese ese calor latinoamericano eh, y ahí empezamos, empezamos a, a, a hacer jams con, con ritmos y básicamente hicimos unas estructuras muy básicas de las canciones y con esas estructuras básicas ideas líricas muy, muy como de borrador, nos fuimos para el estudio y en el estudio sí le metimos como ya, o sea, fue, nunca lo habíamos hecho así, generalmente como que llega una letra y luego alguien con una guitarra o un piano pone una armonía y y ahí se desarrolla la canción. Esta vez fue como muy diferente, muy desde las máquinas de Sergio, de sonidos, de, de, de utilizar eh, otro tipo como de referencias. Y, y esto fue el producto de eso, de una experimentación y, y de ganas de conceptualizar todas esas ideas. OK. es que trae diferente o similar al, a los otros trabajos anteriores de la banda? trabajos en ese momento se me, se me viene a la cabeza el súper famoso bombea o amazonas que trae diferente o similar a estos otros trabajos y este nuevo trabajo eh, bueno nosotros sentimos que este disco se, se asemeja a bombea como en yo lo defino como en el calor como en esa onda ese esa esa efervescencia latinoamericana que tenemos solo por ser latinoamericanos y mmm, lo veo como como con ese sabor pero, pero con la madurez de, de una banda que lleva más de 22 años haciendo música. Entonces, es como las dos cosas que definen este disco, como una sabrosura latinoamericana con mucha conciencia y con, y con mucha experiencia. Ok. En, en este trabajo hay dos colaboraciones muy poderosas, que, que pues específicamente a mí personalmente me gustaron gustado mucho, y una es con los Caligaris, que, Así es el amor. Cuéntanos un poco cómo fue trabajar con los Caligaris, si ya habían tenido la oportunidad o cómo fue ese proceso. Con los Caligaris ya venimos andando desde hace mucho rato. Eh, creo que nos conocimos en México hace muchísimos años. Eh, ellos están en una firma de autógrafos y, bueno, por ahí, en medios de comunicación siempre nos cruzamos y en los conciertos. Eh, creo que abrimos un concierto de escape juntos o algún tipo de... Ese, ese tipo de gira por ahí siempre la carretera nos unió. Y nos volvimos amigos y nos encontramos en Europa, nos encontramos en México, tocamos juntos en Colombia y pues ya, ya, somos, ya somos conocidos de hace rato. Y cuando hicimos Así es el amor, salió una canción de una onda muy argentina, muy, muy como cuarteto de Córdoba, que es de donde ellos son y es un género de allá. Entonces que es como un Cacumbia merengue, una vaina así. Sí, esto es una muy caligari, ¿no? exacto, entonces fue como lo primero que se vino a la mente fue como, oiga, que chimbas y si los caligaris se jalaran una, un, un, un featuring acá en esta canción oiga, como Mario, háblese con usted que habla con Raúl, hágale entonces, Mario quedó con la misión, se las cantó justo cayó la pandemia en ese momento y mmm, ellos hicieron una colaboración en ese momento como muy cruda básicamente los cantantes cantaron con el celular y nos mandaron esa colaboración porque en ese momento la idea era sacar el disco muy rápido, ya con el, con el andar de la pandemia como que todo se puso en pausa y ya después logramos como, bueno, ya ahora sí hay tiempo, ya nos estamos movilizando, ya podemos ir a los estudios, ir a un estudio o se crearon estudios en las casas de los músicos, que fue como el común denominador de la pandemia en los músicos y... Mmm, y ahí ellos ya hicieron una colaboración más profunda, volvieron a grabar las voces, se grabó un bras, se grabaron unos apoyos, y ya ahí ya hubo como mucho cariño en la colaboración. O sea, se nota que le pusieron mucha onda a la canción, y ya fue, la verdad, es un match como, no sé, algo como que tenía que pasar, como, es, es como, de, era demasiado lógico y, y sonaba ahí, entonces salió muy, muy chévere. Casius, la otra colaboración que me pareció súper poderosa, que además tiene mucho que ver la letra con lo que está pasando en este momento coyuntural de nuestro país con, con el tema de, de, de las marchas y todo esto, es, es No Disparen con Ahmed Eid de Bucajara, el alemán. Eh, sí. esta, esta fue como una abrebocas de lo que se venía a ser este álbum que salió en septiembre del 2020. ¿no? ¿Cómo fue esta colaboración con, con Ahmed? Eh, Otros amigos también de de la carretera, eh, a Bucajara los conocimos eh, porque los invitamos al Festival Vivo al Planeta, los conocimos un poquito en Alemania, eh, en las giras que hacemos, y mmm, ellos vinieron a, a Colombia, y ahí nos volvimos muy amigos, nos volvimos muy cercanos, estuvimos en Medellín, estuvimos en Tunja, eh, estuvimos por, por varios lugares de Bogotá tocando, y, y luego ellos nos invitaron a una gira en Europa y estuvimos con ellos, giramos, eh, la pasamos muy, muy bien, estuvo muy, muy chévere esa gira. Y cuando hicimos No Disparen, nosotros ya sabíamos un poco como el, como el background de, de Ahmed, que es de origen sirio y que también tuvo que dejar su país de origen por asuntos de desplazamiento. Y, y la idea fue como invitarlo a que contara un poco como su, su manera de ver como las problemáticas, la problemática que vivió él y, y los problemas que tuvo eh, y de por qué le tocó irse de, de, de donde nació. Y, y la canción, pues, ya es, es como una, una radiografía de lo que vivimos en, en noviembre del año pasado y de lo que ya veníamos viviendo, de las manifestaciones, de un poco como de, de, de, los, de, la, de la muerte de Dylan Cruz y de toda la gente también que salió a marchar un día y no volvió a su casa. Eh, una frustración gigante eh, ahí nació no disparen y, y se creó este espacio en donde en donde canta Ahmed y fue eso fue como como contar una historia contar otra otra visión de, de, de unas problemáticas similares pero en otro lugar del mundo ok bueno para nadie es un secreto que de autocrápula son activistas en temas sociales y medioambientales Así, así son las letras de sus canciones, también lo hacen de manifiesto, por ejemplo, de la que estamos hablando en esta colaboración. Y a, ayer precisamente los vimos con, uh, marchando con otros artistas, ¿no? ¿Qué opinan del papel de los artistas en estos temas? Si se deben involucrar o no en temas políticos, si ser activistas o no. ¿Y qué opinan de los que no toman partido? Yo, yo, yo digamos que esta respuesta, aunque no sé si hablar por doctor Crápula, pero sí como Casius, Okay. Yo, siento, yo siento que los artistas sí deberían tener un papel, sí deberían tener un rol, porque digamos que lo que está pasando no es un asunto de partidos políticos. Y eso sería bueno, como que una cosa es ser político y otra cosa es tomar partido en una situación que está afectando al pueblo colombiano. O sea, acá no están saliendo a manifestarse tres personas. Acá tenemos que ya Colombia no es como, en un, como hace un año que estábamos como en una guerra entre uribistas y antiuribistas, Acá ya es todo el mundo, acá es toda reforma y todo lo que está pasando y todas las decisiones del gobierno nos están afectando, o sea, desde papás, mamás, hijos, uribistas, petristas, los del centro, los de Faja, a todo el mundo. Entonces, la función del artista no es poner un lado político. Si nosotros decidimos hacerlo, es nuestro pedo. Pero el artista sí debe estar es con su gente y dar voz de aliento y apoyar y, y mostrar un poco como de... De, de, de, de simpatía por la situación y dar ¿me entiendes no hay que ser político porque pues hay, hay, hay artistas que no nacieron con esa onda pero pero pero mostrar simpatía sí me parece necesario además porque necesitamos de, de las voces de todos para, para mostrarle al mundo que no estamos pasando un buen momento y que nuestro gobierno está pintando las cosas como no son, o mejor dicho estamos claros en que las vainas no están bien y, y entonces ahí es donde yo digo, no, no es de partidos políticos, es, de, es de, de empatía, es la palabra, empatía. Ok, voy a volverme un poquito a Calle Caliente y hay algo que me llamó la atención y es que Nico Cabrera, el baterista de ustedes, fue el que produjo el disco. ¿Qué tal es trabajar con Nico como productor? No, pues es como, es como trabajar con un hermano. <risa> Llevamos mucho tiempo, mucho, mucho tiempo trabajando juntos. Eh, Nico siempre ha sido pseudo productor de, de, de, de Doctor Crápula. Eh, digo pseudo es porque siempre está ahí, así tengamos un productor. Eh, siempre ha hecho parte de los procesos de postproducción y preproducción de, de los discos. Y, y digamos que ya en un punto, eh, Nico siempre está ahí. Entonces, comenzó a producir en un momento en donde no teníamos productor, no sabíamos si usar o no esa figura, y Nico, pues, simplemente lo hizo porque es como su función dentro de Dr. Crápula. Y ya venía produciendo los EPs anteriores que hicimos, que se llaman sobre el volumen, y ya en este sí se mandó de frente y él era el que estaba a cargo, pues, de todo. Él estuvo a cargo de toda la producción en el estudio, escribiendo con Mario, cuadrando las palabras, cuadrando todas las ideas de Sergio, que es una tonelada de información, que votaba todos los días en el estudio, mandaba samplers, mandaba loops, y, y Nico era el que organizaba con nuestro ingeniero, que es Francisco Castro. Entre ellos dos eh, le dieron forma a, a sonora y creo que hizo un trabajo impresionante. Yo soy, soy muy fan de Nico porque él es también productor de mi proyecto Solista, pero sí creo que es un productor demasiado completo porque él, aparte de ser un gran músico, es una persona también que puede dar un paso atrás y mirar las cosas en una perspectiva más amplia, conoce de los ritmos, es baterista, también toca guitarra, entonces sabe un poco de las, los lenguajes y, y es, muy, es muy apto, o sea, es un productor, además ella lleva mucho tiempo produciendo bandas y artistas, solo que siento que ahorita es como en donde está en su, en su momento culmen como productor. Ok, buenísimo, creo que ahí llegó Sergio que estaba, estaba lejos, a ver si lo podemos meter a la conversación. Unir, unir. Sergio. Hola, hola. Hermano, ¿Cómo, ¿cómo va ¿cómo todo? Están? Qué pena he estar en, en una entrevista en México y, y, y, y me demoré un poco, discúlpenme la demora. Ah, pero qué bien que estés acá. Estábamos hablando con Casius. La última pregunta que le hice fue, que te la quiero repetir a ti, es cómo, cómo fue trabajar con Nico Cabrera como productor, que Nico, quien es el baterista de ustedes. Bueno, con Nico yo. Yo ya, pues yo pienso que, que Nico llegó, está en un punto bien especial porque después de haber estado siempre detrás de las producciones de los discos anteriores de Doctor Crápula, de haber agarrado más experiencia produciendo otras bandas, eh, yo tuve la experiencia ahorita de, por ejemplo, él y yo hicimos ahorita la musicalización para una serie de, de, de, unos, eh, de, una serie de, de niños, de dibujitos animados, yo creo que él ya tiene muy claro todo ese concepto y, y tal vez así como le alcancé a escuchar a, a Germán, eh, creo que él está también en uno de sus mejores momentos, un tipo con una cabeza impresionante y, y, que, y que además sabe muy bien hacia dónde dirigir doctor hacia dónde llevar a Doctor Krápula y hacia dónde potencializarlo. Además porque hace parte de Doctor Krápula, ¿no? Ok. Eh... Bueno, Sergio y Casius, ¿qué viene eh, para Doctor Cacula, ¿Qué, ¿Qué proyectos tenemos? ¿Y tienen otros featurings, eh, no sé, geeks que tengamos cuando la pandemia nos deje? ¿Qué, qué viene para Doctor Cacula. Sergio, por favor. Yo ya hablé eh... mucha caca. <risa> Bueno, ¿qué viene para Doctor Crápula? Para Doctor Crápula vienen dos festivales, eh, dos festivales nuestros, de hecho en Medellín y en Bogotá. Eh, el festival se llama Viva el Planeta. Eh, todavía no está muy claro si, si va a poder ser medio presencial, medio eh, por la red o solamente por, por streaming. Eh, Viene una edición de lujo de, de este álbum que estamos sacando que se llama Calle Caliente. Eh, vamos a sacar, pues porque es de lujo, porque todavía no hemos sacado todas las colaboraciones que hicimos para este disco y la idea es que a final de año eh, lancemos eh, el resto de colaboraciones que no hemos lanzado. Vienen colaboraciones de Chile, vienen colaboraciones de Brasil. Eh, entonces eso va a estar bien interesante, va a salir más menos a mitad de año. Eh, seguimos con nuestro proyecto paralelo que se llama Doctor Crápula for Kids eh, y, es, y en esto estamos trabajando desde el año pasado desde que arrancó la pandemia. bien Ya hemos hecho un par de canciones y, y la idea es hacer eh, más canciones este año, entonces vamos a eh, seguir sacando canciones. Y si, yo todavía tengo fe, si la pandemia no lo permite... Si si, si, si, si, toda esta locura no lo permite, tal vez el próximo año eh, volvamos a hacer una gira por Alemania, pero pues todo depende de toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, de repente, si lo logramos, pues hay algo ahí ya planeado para, para enero, febrero del próximo año. Perfecto. Ya que tocaron el tema de Llevar el Planeta, contémosle un poquito a la gente en qué consiste ese festival si no estoy mal, está funcionando desde 2012, gracias a ustedes. Sí, el festival Viva el Planeta nació, nació en el 2012 con el lanzamiento del disco del mismo nombre, por eso Viva el Planeta, y mm, queríamos hacer como un gran, gran lanzamiento, invitamos un montón de amigos, eh, vino una banda de México que se llamaba, se llama Porquerama eh, tocó una persona de Estados Unidos que se llama El Juri, y bueno, un parche brutal, Nepentes de Medellín, y fue como y unimos varias cosas, eh, deportes extremos, eh, lugares para comer, eh, porque en ese momento como que los grandes festivales que vemos hoy todavía no estaban andando como hoy. Bueno, como hasta antes de la pandemia. Y ahí nació el festival y le dimos, lo fuimos formando como un festival que se convirtiera en plataforma de nuevos artistas colombianos, de artistas reconocidos internacionalmente en sus países, pero no en Colombia. Eh, y un lugar también para, para seguir trabajando, eh, toda, darle fuerza a todas las ideas en pro del medio ambiente. Eh, ideas que nacen desde alcaldías, gobiernos, estados, personas naturales, eh, de todo. Toda la gente que haya querido como, como colaborar y poner su granito de arena, desde, desde generar, eh, energ utilizar energías más limpias o simplemente ideas nuevas o cómo uno, como un simple y vil ciudadano, puede colaborar a la vida, todo este tipo de cosas, integrarlas en un solo festival. Y este año, pues, ya hicimos una primera versión del Festival Vía el Planeta eh, 2020, pandemia en streaming. Ahora eh, queremos volverlo a hacer, pero la verdad es que lo, la situación de salud no nos lo está permitiendo. Eh, la idea era hacerlo presencial para una cantidad pequeña de personas. Y, digamos, la idea en Bogotá es darle apoyo e impulso a las bandas locales. Entonces, este año son bandas bogotanas, solo bandas bogotanas, y se realizó una convocatoria para escoger a dos bandas emergentes que harán parte del line-up del festival. Y en Medellín también vamos a escoger otro par de bandas emergentes para el Festival de Medellín, que también es como apoyo a los artistas de Medellín. Entonces, el festival lo vamos a hacer, lo vamos a llevar adelante porque es una iniciativa muy bonita y, y Medellín pues nos, nos da la mano y nos dice que, que lo hagamos, que mostremos esa parte porque hay que apoyar mucho la cultura en estos momentos tan difíciles y es uno de los, de los sectores más afectados por la pandemia. Y bueno, en Bogotá eh, fuimos parte fuimos ganadores de una beca para poder realizar el festival con IDARTES y ese es básicamente el festival este año. Estamos aporreados duro, pero seguimos adelante. Si no estoy mal, Sergio tiene ahí atrás el... el, el... ¿El tigre o el jaguar de Viva el Planeta o no? No, no, no, ese no, se no es. Ese, no, ese pero no se es. parece, ¿cierto? Se parece, se parece. Este es un tigre ahí que, que alguna vez que estábamos de, de concierto en Medellín, eh, me fui ahí de, de, a mirar eh, como arte que había en alguna eh, en almacén alternativo y terminé comprándolo. De lejos se parece. Se bueno, parece, muchachos, se parece. <ríe> Ahí eh, ¿han pensado de pronto en hacer el festival en...? internacional en, en otra ocasión que no sea Colombia. Sí, claro. Eh, llevamos un buen rato golpeando puertas en México. El festival ha estado a punto de hacerse en México porque la idea es muy buena, la idea es muy atrayente, pero pues todavía no lo hemos podido concretar. Eh, hacer el festival pues no es, no es tan fácil, no es barato, eh, pero siempre nos hemos dado como la, la maña de sacarlo adelante como salga. En los momentos más difíciles, no importa la gente. Lo que hemos sentido es que las bandas quieren tocar, o sea, estamos en un momento tan difícil que pisar un escenario es algo, es algo que honramos demasiado y que nos hace una falta increíble. Tener la oportunidad de hacerlo es un honor. Entonces, todas las bandas estamos detrás de eso. Eso es la, la energía y el motor que nos mueve para seguir haciendo el festival. Y ojalá el festival pueda llegar algún día a México como lo hemos soñado. En este momento todo se retrasa, pero... Ojalá en México, en Perú, en. No sé, me lo sueño. En, estuvimos, en, estuvimos en Alemania también. Eh, golpeando haciendo, puertas, ¿no? Golpeando puertas porque hubo un interés también por hacer el festival allá. ¿Qué tanto se mueven estos temas eh, medioambientales eh, en, en nuestro país? ¿Y hay acogida de las, la. De la pues, sobre todo de la gente joven, pero digamos que los adultos y esto. ¿O hay una onda en, es, en estos temas o no? Yo creo que la gente está empezando a aprender, ¿no? Se está dando cuenta que eh, empezar a reciclar es importante, se está empezando a dar cuenta que cuidar el agua es importante. Eh, por ejemplo, nosotros eh, hace, ¿eso fue 2019, también estuvimos, por ejemplo, en, en una gira por toda la cuenca del río Bogotá, Justamente hablando de la contaminación y de lo importante que es empezar a, a, a cuidar nuestros hábitos desde la casa, ¿no? que es importante no echar el aceite en el zinc, de, de lavaplatos, que es importante reutilizar ciertos tipos de agua. Bueno, y yo creo que lo que hemos recorrido y lo que hemos visto la gente cada vez es un poquito más consciente que que que, pues que el planeta se nos va a acabar en cualquier momento y que si no y que si cada uno no coge su granito de arena y lo aporta en este momento pues eh, vamos a estar en, en situaciones más complicadas de las que ya estamos ¿no? entonces yo siento que a raíz de que nosotros hemos estado muy involucrados en todos estos temas eh, nos hemos empezado a dar cuenta que hay viene toda una nueva generación un poco más consciente y preocupada por el medio ambiente y Sergio de Doctor Clácula, quienes están estrenando un cañonazo que se llama Calle Caliente, que vamos a estar muy pendientes de ustedes, de todo ese, ese nuevo trabajo y de, lógicamente de todo ese activismo en cuestiones sociales y medioambientales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Esterefónica. Diego, a ti mil gracias. Muchísimas gracias. Está, está, muteado. Ah, está muteado. Diego, muchas gracias. Gracias por el espacio. Y a toda la gente, invitarla a escuchar Calle Caliente, eh, que nos cuente cuál es su favorita, esté pendiente de la red de doctor Crápula, o bien el festival, eh, y bueno, a manifestarnos, amigos, que estamos en una situación compleja. Así es, así es, Diego, muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias. Vale, chao, chao.